Vamos a darle la bienvenida a Héctor Viñuales, el presidente de FEDECATUR uh -huh. porque estamos comenzando una nueva semana, y pero hay, los días que pasan claro dejó, pero no solo un montón de días de descanso, sino también un montón de gente distribuida en distintos puntos del país, han pasado por Tucumán también y queremos conocer los números. Héctor, bienvenido a LB7, ¿cómo le va? ¿Qué tal, mí. ¿Cómo les va? Un gusto. Un saludo a toda la audiencia de Decir, un gusto. Muchas gracias por estos minutitos, por tener la predisposición para poder charlar sobre este fin de semana extra, extra largo, que me imagino que ha dejado datos positivos. Sí, mira, cuando estábamos con el fin de semana, hicimos el elevamiento ¿te acuerdas? Para el fin de semana de ese, del 24 de marzo, sí. de la Memoria... Ya, ya estábamos haciendo el relevamiento del de fin de semana de Semana Santa y la verdad es que en algunas localidades, digamos, de, de nosotros como somos federaturas de toda la Argentina, íbamos eh, viendo que en algunos lugares el, el, el, iba a estar cubierto totalmente las plazas. Ya hay, uno ya tiene experiencia, digamos, en cómo vienen los relevamientos, cómo se van a ir dando. Y en eso Tucumán venía también con muy, muy buenos números. Eh, llamativamente digamos porque en las últimas en las últimos fines de semana largo es como que la, la gente tomaba su decisión un poco más cerca de la fecha sin embargo en este caso en los valles digamos sobre todo en Tafí del Valle como destino este, se había hecho la reserva con bastante anticipación en porcentajes que ya eran importantes tomando siempre y esto es una característica que se ha dado en Argentina que se viene dando eh, que es que se está tomando primero los lo, lo, lo alojamientos de primera gama de mejor gama no la, uh -huh. la, la gama alta es la primera que se ocupa no y después empieza a bajar este, para los distintas para para, para gamas más bajas eh, digamos de menor de, de menor costo pero realmente fueron números muy buenos desde el primer momento y bueno se ratificó este, con, con, con los números digamos de ocupación en, en, en distintos lugares de la provincia por supuesto en un entorno muy muy muy favorable el norte el norte semana santa es una una semana que con su sus su, su manifestaciones de la religión como donde claramente el día cruci es tal vez que, y, y marchas de ese tipo han sido claramente una un, un, un, un, un signo que hace que el norte en en Semana Santa sea uno de los destinos más elegidos, ¿no? Entonces Tucumán dentro de ese esquema y con sus vías cruces y sobre todo de, de la Vida y Pasión de Cristo que se hace en, en Tafí del Valle, mm. este realmente estamos hablando de, de miles de personas este, participando, lo cual este, han, han ratificado los números y realmente te este, estoy hablando cuatro o cinco días antes en los grupos de WhatsApp, más allá del relevamiento, nos planteaban y veíamos nosotros como eh, muchos de los alojamientos pedían si alguien tenía lugar porque él ya estaba cubierto y tenía que cubrir una familia o ese claro. tipo de cosas, lo cual te habla de que realmente lo que planteamos los relevamientos estaban en la realidad en los grupos de WhatsApp, ¿no? la verdad que termina siendo algo que creo que está bueno en positivo significa que no fue algo improvisado no es que sobre la marcha se fue resolviendo en algunos casos imagino que sí pero está bueno que fue algo programado esperado por al por algunas familias al menos sí sí sí ha sido ha sido bastante programado este y, y la verdad que este, uno siempre lo dice queda como un eslogan pero no es un eslogan en la medida que nosotros podamos este tener, digamos, un trabajo eh, que se va afiatando, se va trabajando, de darle más potencia a esta, a este, a esta industria que es la del turismo, este, vamos a encontrar digamos que, que es una actividad que no voy a decir que no tiene techo, pero uh -huh. tiene muchísimo para recorrer todavía en Tucumán, en Argentina y, y, y en un momento difícil donde claramente tenemos problemas económicos, el turismo para nosotros, para la Argentina es una una salida válida, una salida que, que exporta dólares en forma no tradicional, digamos, porque el turista que viene a la Argentina trae dólares y eso de alguna manera, este, en el momento siempre es bueno estar recibiendo dólares. Este es lo que sí hay que buscar las herramientas necesarias para que de alguna manera se pueda visualizarlo, pero eh, es una actividad que, que genera ingresos, que ingresa visa, ingresa, ingresa que genera empleo, uno de cada diez personas que hoy toman empleo en, en, en el mundo son del turismo, en Argentina es 1,23, o sea, más de una persona que se toma, estamos hablando de personas registradas, tiene que ver con el turismo. Entonces, la verdad que nosotros en porcentaje tenemos mucho para, para, para, para crecer todavía, este número de empleo, números de, de, de gente que, que pueda trabajar en nuestra, en nuestra actividad. Nosotros la vemos desde ese, desde ese punto de vista, más allá de, de la alegría. Esto, esto es como son escalones que uno va subiendo, uh -huh. Semana Santa cumplido, de, diríamos, ¿no es cierto? Bueno, ahora vienen los de los, los del fin de semana largo de, de mayo y después de junio, y comenzamos julio. Pero lo que mejor tratamos y que queremos es que la, la demanda, la gente que pide alojamiento en Tucumán, sea mesete, o sea que... También pide en mayo, también pide en junio, que son normalmente meses bajos, ¿no? Abril, mayo, junio normalmente son meses bajos. Nosotros comenzamos a trabajar más fuerte a partir de de, de julio a, a febrero, digamos que es una temporada un poco más, este, más ¿no? digamos de julio, enero y febrero son los meses más altos. Después tenemos una media, pero realmente nuestra nuestra, nuestra buena época es esa, ¿no? Así que, ¿y qué es buena época para la Argentina? Es buena época para Tucumán, sobre todo, ¿no? Tal cual. Héctor, dos, yo tengo dos consultas. Eh, primero, esto, estos números arrojan también, ya creo que en el último año ha sido muy positivo el turismo aquí en la provincia. Eh, dos metas, por lo menos para mí es ir a buscar inversores para empezar a eh, ampliar todavía mucho más el turismo en la provincia. Y otro es ir a buscar afuera los turistas eh, para que vengan a la provincia. ¿Se está pensando en eso también? Sí, sí, sí. sí. Mirá, nosotros hará 10 años más o menos, desde la Cámara... Este, yo estoy en la cámara de turismo de Tucumán digamos que es la que la que aglutina todas las otras cámaras no, este, a la Unión de hoteles a, uh -huh. a la Agencia de viaje, al Buró, a todas la todas, todas, GT están todas dentro de la cámara, nosotros decidimos digamos este tener presencia muy fuerte en las ferias internacionales, ¿no? donde tenemos marcadas por lo menos cuatro en donde, donde entendemos que, que, que tiene este una impronta Importante, digamos, el, el, el tema del, del extranjero en la Argentina, que es la de Madrid en enero, la de Berlín en marzo, este, septiembre en, en la torre Sade de París y en noviembre la torre M de Londres, ¿no? este Porque nosotros tenemos eh, el, el norte, tiene, y esto lo hacemos conjuntamente con el norte, hay muchas, muchas este, estrategias que se están llevando a cabo. Eh, tiene el, el turista que nosotros vemos que entra al norte, tiene un origen en general europeo, fuertemente europeo, que tiene inclinaciones hacia la cultura precolombina, ¿no, Carlos? Este, entonces, la, la gente, este, todo lo que tiene que ver con, con la ruta del Inca, este, en el caso nuestro, nuestras ruinas, digamos, de, de, de, de, de, de, de Quilme en Jujuy por supuesto el, el, el, el Pucará y cada uno digamos este en Catamarca el Chocabil, todas todo, todo, todo estas estos lugares digamos son de, de gran interés y por eso los ministros de cada provincia en charlas con nosotros digamos han cerrado este, un convenio que se llama del Ente Norte que este se, se, se, se, se, se, se tiene un costo digamos donde se contrató a, a casi todos los este, a todos los operadores que están en las ferias internacionales en sus en sus plataformas de venta eh, eh, tienen por lo menos circuitos entiendo que cuatro o cinco por, por, por operador donde tiene que tener por lo menos un circuito de la provincia uno de uno o dos en, en dos provincias del norte otros este, por lo menos en un circuito que intervenga en tres provincias del norte y en función de eso ellos este, tienen una disminución importante de sus costos porque digamos se les abona parte de o todo el, el, el costo del escritorio, ¿no? Entonces eso se viene haciendo ya un año, un año, un año y algo y la verdad es que nosotros vamos en, en nuestro observatorio, vamos viendo cómo va creciendo la presencia del extranjero eh, eh, que vos sabés que esto no es de un día para el otro, ni es de un año para el otro estos son trabajos a diez años vista bueno, eso es lo que se está haciendo cuando hoy llegan y tenemos este, buenos números en, en, en los destinos de Tucumán, bueno, no los teníamos así hace, hace 10, 15 años. Hoy lo, hoy lo estamos teniendo, ¿no? Héctor, por nuestra parte agradecerte la comunicación telefónica, la información, los datos y como ya estamos ahí sobre las 8 de la sí. mañana y, y la tanda encima... Preguntarte, ¿qué va a pasar con el próximo fin de semana largo? ¿Cuándo Ajá. es? Ya estamos sacando números, cuentas, marcando en el calendario. El, el próximo lo tenés el 25, que cae jueves, 25 de mayo, perdón, que cae jueves, y el viernes es, es 26. Ahí vas a tener cuatro días también, al igual que ahora, y lo mismo va a pasar en junio, ¿no? O en, la, en la muerte del general Güemes como la del general Belgrano que de ahí desde el 17 al 20 también tiene cuatro días esos cuatro, esos esos dos feriados largos tienen la característica eh, importante de, de que van a estar eh, si así se ratifica lo que ya se viene anunciando, espero que en esta semana se lo termine de anunciar, pero viaje cuatro son meses que van a entrar los lo, eh, eh, estos, estos seriados largos van a entrar dentro del plan del previaje, ¿no? Dentro de los plazos del previaje para poderlos contratar, así que todavía va a tener esa ventaja, ¿no? Bien, bien y ahí seguramente ya lo vamos a estar molestando otra vez para poder tener ese detalle, a ver sí. cómo nos anotamos en el previaje y cómo podemos aprovecharlo Bueno, bueno ¿cómo no? Desde ya les agradezco y lo que necesiten a disposición por supuesto, ¿no? Muchísimas gracias y le deseamos un buen comienzo de semana. Gracias, igualmente a ustedes.